Ya pasó el tiempo, pero nada ha cambiado nada. El reloj avanzó, pero yo lo seguí intentando Y nada ha funcionado nada, nada. Ya lo sabía, pero no quería aceptar Que lo nuestro había terminado Dolía ver que tu mirada era diferente Y que no había alguna forma para detenerte Lloraba a solas, pero contigo me hacía el fuerte Aún así seguí tratando y no fue suficiente Fuiste de mi vida, aunque seguías aquí Pero ya ni me veías a los ojos. Ojos y me quitaste la sonrisa que yo tenía por ti Tu mirada y la mía ya no hacían clic Y que tarde entendí que no eras mía Que el amor se fue contigo ese día Que no me querías tanto como te quería No te valoré como debía cuando te tenía ¡Solvi! Pero tengo que hacer como si no te conociera Para poder olvidarte tengo que dejarte afuera Pero no puedo odiarte porque tú fuiste sincera Fue mi terco orgullo de querer que me quisieras Sé que tu intención nunca fue la de lastimarme Y lo hiciste bien, poco puedo reprocharte Quiero preguntarte cuando dejaste de amarme Sé la respuesta aunque no quise escucharte Fallé, te fallé Maté tus ilusiones aunque no sé bien con qué que no quiero pero sé sí. que tengo que olvidarte No me enteré de nada hasta que era tarde Y no puedo entender la vida junto a Dios No pude detenerte y perdí el valor No te puedo tener y sentir tu calor No quiero retenerte si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor